Hola amigos, yo soy Cristian y el día de hoy les traigo una remasterización de un video que hice hace... en el 2013, donde hablaba de cómo aprender a besar y ser un crack en el arte. Nunca me imaginé que el video fuera a ser tan popular y alcanzar el millón de visitas, pero como ya es un poco antiguo, decidí que sería buena idea hacer una actualización porque bueno, hoy en día tengo mucho más experiencia <risa> Pero además he aprendido mucho mucho más sobre el comportamiento humano y sobre las relaciones Así que vamos a empezar Pero antes de empezar quiero que me acompañen para elegir al ganador del nuevo Ron Topia Smartwatch En los últimos dos videos hablé sobre este artículo y les prometí que iba a regalar uno Así que antes de ir con el video, elijamos al ganador rápidamente Y bueno aquí vamos a sacar al ganador, lo que voy a hacer porque Anuncié la promoción en dos videos, entonces voy a sacar a un semifinalista de cada video y después voy a usar una ruleta para sacar al ganador, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es copiar aquí el link del video y voy a esta página que se llama Sorteados y que me, da, me va a dar a un semifinalista. Recuerden que para ganar ustedes tenían que poner... Quiero el nuevo Rontopía Smartwatch. ¿okay? Entonces si el, el, la persona que salga no comentó eso, entonces queda eliminada y eh, sacaré a otro semifinalista. Mm, aquí en este video hay 30 comentarios. Significa 30 participantes. Y vamos a elegir a uno. Aquí está Sharon Parra. Dice: Yo quiero el Rontopia Smartwatch. Perfecto. Entonces, este es. Ella es un semifinalista. Voy a pegar su nombre aquí. Y ahora voy a sacar a otro del otro video. aquí hay 129 comentarios voy a sacar a uno y aquí dice quiero Belén Montiel quiero el smartwatch es cierto, tengo bueno ya me un... puso quiero el smartwatch y después puso este, un comentario referente al tema del video así que eso también cuenta vamos a poner el nombre aquí Y en este. Ahora, aquí están dos nombres. Lo que voy a hacer es, eh, bueno, de forma, digamos que al azar, eh, esta ruleta va a girar. Y aquí está la flechita que va a decidir quién gana. ¿Ok? Sharon Parra. Y bueno, esa es la ganadora, así que trataré de, por favor, que, me ponga, que se ponga en contacto conmigo, que me mande un mensaje en redes sociales, de preferencia en Instagram, para eh, podernos de acuerdo sobre cómo eh, entregar su premio, ¿vale? Y bueno, vamos al tema del video. Ok, para muchas personas el no saber cómo besar bien en la boca es una debilidad. Los nervios son traicioneros y pueden arruinar el momento. Si no tienes mucha experiencia besando o crees que no, no lo haces correctamente, es posible que necesites un poquito de práctica. Pero lo más importante al momento de besar a una persona nueva por primera vez es controlar nuestra respiración y no dejarnos llevar por los nervios o por las prisas. En el video que hice en el 2013 dije que la mejor técnica para besar es la mimetización, es decir, sincronizar tus labios y movimientos con los de la persona porque generalmente cuando una persona disfruta besar a otra es porque su forma de besar es muy similar de modo que existe una resonancia y por ende una atracción más fuerte entre las dos personas para hacer esto lo único que tienes que hacer es empezar despacio y poner mucha atención a los movimientos y reacciones de tu pareja. Si tu pareja empieza a abrir los labios, tú lo sabes. Si tu pareja te toca con su lengua, tú lo haces. Si tu pareja te da pequeños mordiscos, tú también. ¿Por qué funciona esto? Porque si la otra persona hace algo, es muy probable que lo haga porque le gusta o porque piensa que es como debe hacerse. Y al seguir tú con esa misma pauta, simplemente lo que estás haciendo es crear una buena impresión de tu primer beso que te brinde la confianza para que el segundo sea con mucho menor tensión. Pero ¿qué pasa si la otra persona usa esta misma técnica y está en espera de ver qué es lo que tú haces antes de hacer algo? Bueno, evidentemente no pueden quedarse ahí con los ojos pegados esperando a ver quién tiene la iniciativa, por lo que te recomiendo que hagas lo siguiente. Primero que nada, te preparas para el beso. Y eso significa que debes tener los labios cuidados y la boca limpia. Usa un protector labial o algo que te humecte los labios. Y obviamente los dientes deben estar bien cepillados y el aliento debe ser fresco y agradable. A ninguna persona le gusta besar a alguien que tenga mal aliento. Para esto, intenta siempre traer algún dulce o alguna goma de mascar que te refresque el aliento en caso de que lo necesites. Debes confiar en ti mismo o en ti misma. Es lógico que al lado de tu primer beso tengamos nervios, sobre todo si es la primera vez que lo hacemos. Pero intenta estar lo más relajado o relajada que puedas. Prepárate, busca un lugar tranquilo y quizá un poco romántico para el beso. No te lances encima del chico o de la chica. Tómalo con calma y empieza con un poco de contacto físico, como una caricia, le tocas el brazo, hueles su fragancia para acercarte un poco, etc. Establece contacto visual. Una vez que hayas conseguido acercarte más a tu pareja, Puede ser el momento de dar el beso, pero antes debes establecer contacto visual. Normalmente y según establecen ciertos estudios del lenguaje corporal, si la otra persona mira tus labios es que también está deseando besarte. Acércate lentamente hacia sus labios con cuidado de que no haya un choque con la nariz. Para ello debes ladear obviamente la cabeza ligeramente hacia el lado que te resulte más cómodo besar, sea, izquierdo derecho. Y cuando sus labios se junten, cierra los ojos. A veces las ganas de besar y los nervios del momento pueden hacer que, los eche, que lo echemos todo a perder. Y a veces juntamos demasiados labios, con demasiada fuerza. Debes tener los labios relajados y entreabiertos. Deja que el momento fluya por sí solo, respira, es importante. Si no tienes un buen control de la respiración, puedes echar a la basura todo el momento. Es fundamental que respires por la nariz, obviamente. Y bueno, considera el tiempo. Si, el primer, si es el primer beso con alguien, no debes dar un beso ni demasiado largo ni demasiado corto. Intenta que no dure más de 30 segundos. De este modo, los dos se quedarán con ganas de más. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Y cuando termines, aléjate suavemente de tu pareja mientras vas abriendo los ojos y recibes su mirada con una sonrisa. De este modo, le estás diciendo que te ha encantado y que aquí puedes, y aquí puedes aprovechar para decirle pues, algo lindo, cualquier cosa romántica, lo que tú quieras. Como dije al principio, cuando sea el primer beso y si no sabes qué hacer porque la otra persona no te da la pauta o información de cómo le gusta, entonces empieza a besar con los labios cerrados, siempre. Tómatelo con calma, las prisas no son buenas y cuando vamos a besar tampoco. Acércate suavemente a tu pareja y dale un par de besos suaves y lentos con los labios cerrados. Mantén los ojos cerrados cuando pongas en contacto tus labios con los suyos. Después de esos primeros besos iniciales, sepárate un poco de tu pareja. Abre ligeramente los ojos y aprovecha para introducir tus manos en escena. Toca su rostro, acaricia su cabello. Haz cualquier cosa mientras te acercas suavemente para volver a besarlo o a besarla. Si todo va bien, quizá es el momento de aumentar más el contacto físico. Rodéalo con tus brazos mientras lo besas o la besas. Es posible que cuando lleguen a este punto, aumente la pasión entre ustedes y sea un buen momento para dar un beso con los labios abiertos. Ahora, ¿cómo se besa con los labios abiertos? Bueno, es muy fácil. Antes que nada. No empieces directamente un beso con los labios abiertos, como ya dije antes, ya que suele ser una muestra de que no sabes cómo controlar la situación. Si besas directamente con la boca abierta, puede que tu pareja interprete que estás yendo demasiado rápido, por lo que es realmente mucho, mucho mejor comenzar este tipo de beso después de haberse besado primero con los labios cerrados. Ahora, solo debes abrir tu boca ligeramente, no la abras demasiado. Son lo suficiente, lo justo para poder acariciar suavemente el labio inferior de tu pareja con los tuyos. Al principio mantén la lengua quieta, siéntate primero en juguetear con los labios. No hay prisa para que la lengua entre en juego. Después de unos segundos, quizás quizá sea tu pareja quien empiece a jugar con la lengua, pero si no es así, tú puedes comenzar a usarla. Comienza juntando de forma muy suave la punta de tu lengua con la suya. Haz movimientos lentos para que sea fácil seguir a tu pareja o para que tu pareja te siga a ti. Usa las manos. No olvides acariciar la cara, el rostro o el cuerpo de tu pareja con las manos mientras se están besando. Esto le pondrá mucho, mucho más picante al momento. Y si todo va bien, puedes dar un beso más apasionado. Y esto significa que puedes dar más juego a tu lengua e eh, introducirla más en la boca de tu pareja jugueteando con su lengua con movimientos lentos. No cometas el error de convertir tu lengua en una culebra marina que está intentando entrar en el cuerpo de tu pareja para comérsela por dentro. Cuidado, simplemente haz movimientos en círculo siguiendo un ritmo moderado. Y algo muy importante es que debes controlar la salivación. Si en algún momento durante el beso sientes un exceso de saliva, de forma muy sutil y sin que se vea muy obvio, intenta recolectar la saliva en tu boca y pasártela. Si después de dar el beso y separarse notas que ambos tienen un exceso de humedad alrededor de los labios. Tómalo de forma divertida. No te pongas nervioso o nerviosa y usa la situación para hacer un gesto romántico o algo divertido. No te limpies la boca como cuando te besaba tu tía solterona cuando eras pequeño. No, si te quieres limpiar, hazlo de manera sutil con tus dedos. Espero que los consejos te hayan resultado realmente útiles y que disfrutes de la situación cuando llegue el momento de besar a esa persona que tanto deseas. Y bueno. Eso es todo. Y si les gustó el video o algo les pareció interesante, denle un like. 2 3 4. Suscríbanse, denle click en la campanita tin, tin, tin, para recibir notificaciones de futuros videos. Y si tienen preguntas o consultas, dejen su comentario o contáctenme en las redes sociales. Recuerden seguirme en Twitter y en Instagram, donde regalo dinero gratis. Y visiten askchristian.org. Nos vemos en el próximo video. video. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao, chao.